Hola, soy Wild y esta vez tenemos una grúa construida con Lego Widow Por aquí va el cablecito La programación es esta Para subir para arriba Y subir para abajo Digo, bajar para abajo Es esta Venga, tecla para arriba para que subas Y ahora quiero que bajes Para arriba Para abajo También podemos mover con esta palanquita El el estentero Vamos a hacerlo también. vez Ahí A ver, sube Ahora baja. Que se queda esto que trabado aquí. Que es un poco el cable. Es que se queda trabado por aquí. Bueno. Y bueno, la, esta es la programación. Eh, la verdad es que la grúa es bastante chula. Lo malo es que, bueno, el cable es un poco inestable. A veces se eh, se dobla y se queda un poco así No, bueno Y bueno, os, os pido que visitéis mi canal de Youtube Es este Guay mi página web mi otra página web y mi otra página web Y bueno, pues sus suscríbete y dale like si quieres sus suscríbete Mira más vídeos si quieres, sus, sus, suscríbete. Adiós y hasta el próximo vídeo.